Hey, hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Mister Chucky. Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Chicos, por ahí anda rodando esta aplicación que se llama Free Cash y pues querían saber si paga. Pues aquí vamos a ver a probar qué tal. Bueno, chicos, en lo personal, pues a, a mí me ha ido bien con esta. Van 25 dólares que he retirado sin invertir ni siquiera un solo peso. Pues esta página es simplemente hacer encuestas y hacer misiones en las aplicaciones te pueden mandar a descargar una aplicación y a que de pronto la instales y solamente pruebes el huevo o también que hagas una misión por ejemplo llegar a un nivel de un juego pues manejan paypal bitcoin Ethereum y otras monedas pues los retiros mínimos son de 5 dólares, hay de 10, de 20, de 30, de 50, de 75, de 100 y 200 dólares. Pues en esta ocasión vamos a retirar 10 dólares, pues ya yo he retirado 3 veces de 5 y esta vez que va a ser 10 dólares. Ok, entonces no cobran una tarifa por retirar, pues pienso yo que no es mucho, pues no invertimos ni siquiera un centavo pues eh, no está mal pagarles porque dejen hacer el retiro y aquí estamos haciendo un retiro de 10 dólares y aquí les muestro vean les muestro que tengo 17 dólares antes de hacer el retiro en la página y esos 17 dólares chicos los he sacado de la página ok y entonces aquí procedemos a hacer el retiro y nos pide que coloquemos la dirección pues a donde va a llegar las monedas entonces chicos les recomiendo la página aquí les voy a dejar el link en la descripción para que la descarguen recuerden usar mi código y si no pues solamente con el link se van a ir a la página a registrarse y van a recibir una recompensa simplemente por el iniciar la sesión ok entonces se la recomiendo chicos porque estoy ganando sin invertir ni un solo peso así que vamos todos se pueden registrar y pueden ganar totalmente fácil ok aquí les voy a mostrar que me dieron realmente el pago vean ahí está la dirección de mi paypal la que yo coloqué y pues aquí vamos a verificar y verlo realmente Llega el dinero en instantes, así que vamos, recuerden voy a dejarles el link de la aplicación en, los, en la descripción del video para que vayan a registrarse y reciban su recompensa. Ok, Pruébenla chicos y verán que realmente pueden ganar dinero sin invertir ni siquiera un peso, todo lo que yo tengo en el Paypal lo he conseguido haciendo encuestas y jugando juegos. Vamos, no pierdas más tu tiempo en cosas innecesarias y gana dinero con esto.